我给你干啥 porque un amigo se fue a Hong Kong a hacer un pequeño viaje de negocios entonces me dejó encargado a Roro el perrito entonces venimos a pasearlo pero aquí de donde yo estoy viendo que es el hotel eh, junto al hotel hay como un fraccionamiento en donde se supone que bueno hay un poco hay mucha más seguridad de lo normal y porque el lugar está pues bastante bien ahora no tiene como que mucho de muchos rasgos chinos, se ve como muy occidental. Bueno, a excepción de las estatuas ahí de tigrescas, de la primera casa. Y bueno, todas estas casas, si, si las ven por ahí, están, pues la verdad, bastante, bastante bien. Están grandes. Algunas se ven como deshabitadas ahorita porque estamos en invierno, pero el otro día el chico del Didi me decía que estas casas, por ejemplo ahí está, a ver las nuestras. Que estas casas pues normalmente son como la segunda o tercera casa de los dueños de Shanghai entonces las tienen aquí para venirse en verano. Bueno, ese de ahí es Rorro. Rorro. Nos medio colamos a esta zona porque veníamos caminando y supuestamente no puedes entrar sin tener que avisar a quién vas a visitar y entonces así en China nos decían a quién van a visitar y nosotros así de Ah, un amigo. Y ya como que nos vieron un poco, eh, pues no dudaron tanto de nuestra procedencia. Y nos dejaron entrar. Y ya empezamos a caminar y ver esta zona. Vean, por ejemplo, estas casas de ahí. Y hace, bueno, porque de hecho mi amigo que está viviendo ahí, que es mi vecino, el que es el dueño del perrito de Rorro, eh, por el momento puede vivir ahí, pero eh, estuvo viendo unas casas de esta zona. De hecho, creo que fue esta porque nos mandaron unos agentes eh, para ir a visitar diferentes zonas alrededor y de hecho creo que venimos a esta zona y bueno, este tipo de casas, por ejemplo, vilas eh, el precio, a veces, digamos, para darles una idea pueden ir desde unos... ¿qué será? ¿cuánto dijeron esa vez? creo que eran desde 3.000 yuanes 3.000 yuanes por mes y van, por ejemplo, esta casa está vacía, ¿no? it empty? I think so. A ver, me voy a acercar ahí para que. A ver si se ve. Y bueno, ese tipo de. Ah, oh, no, creo que sí hay gente. Bueno, mejor vámonos. Pero el rollo es que si decides estarte aquí por una estancia un poco más larga, puede valer la pena, pero tienes que dar de alta a los servicios de. Obviamente, de electricidad, de luz, de internet y todo esto, ¿no? Eh, pero si vas a estar aquí por una estancia corta, pues es como mucho más fan. ¿Se acuerdan que era más fan? Era como mucho trouble. Mucho relajo. Entonces, pues muchas personas optan por, por irse a un apartamentos que ya tienen todo incluido. Eh, pero ven, esta zona, así, puro, como que puras casas de este estilo. Son, me decía el conductor de Didi que son de la segunda o tercera casa de los... Medio Richis de Shanghai Y aquí vienen en verano ¿Se acuerdan en verano? Por ahí hay videos que subí En verano aquí en Feng Shian, está bastante eh, Ocupado, hay mucha gente Pero aquí en invierno pues Si sí se ve medio vacío. Pues nada viene a la playa, ¿no? Entonces hace un poco de frío O sea, lo bueno que está soleado ahorita, pero Pues si se nota, hace mucho frío Y vean, por ejemplo A ver, les muestro A pesar de ser Como que una colonia así, medio Nice, aparentemente vean de todas maneras como que todo está deshabitado, no? Soy así, like, all those chairs, yeah. just like doing nothing And there. La única cosa es que han sido dejados aquí. Of course, they got rusty, even. Sí, yeah. claro. Vean, ahí está todo afuera, así como que la sala. Así que la casa debe estar empty. Yeah. Y vean, ahí se ve que está vacía, ¿no? ¿Está deshabitada o qué? Bueno, también por ahí hace tiempo me comentaban que esta zona era, hace no mucho tiempo, el digamos el como que no gobernador, pero el que está a cargo de esta municipalidad por así llamarlo de Feng Shian, supuestamente era de los antiguos eh, de los antiguos como personas o gobernantes que estaban con el régimen antiguo, antes de Xi Jinping. Y supuestamente... ¿Ah? ¿Deberíamos ir de Ok. Eh, y entonces, cuando el presidente... ¿Esta yeah. manera? Cuando el presidente Xi Jinping supuestamente empezó a, a estar en contra, o a tener ese tipo de ideas en contra de la corrupción y tal, hubo muchas personas de altos niveles que fueron expulsados. Entonces, muchos dicen que fue, pues sí, por corrupción o algunos simplemente por tratar de sacarlos del sistema para que él se quedara por 10 por años. Fueron expulsadas del gobierno y se quedó todo como que en, en stand-by. Eh, pues como que muchas casas también, villas que hay de este lado, no se ven que las acabaron y se quedaron así como que en obras negras algunas. Otras sí, por ejemplo, ahí hay coches y algunas sí están habitadas. Esta es la zona de Chernobyl que a veces les comento, eh, porque está así un poco descuidada, pues casi no hay gente, vean. De hecho no está tan descuidada ahorita, se ve que le pusieron un poco de ganas. Se llama Tidal Style Coffee. A ver, les muestro rápido por dentro. Vean, y es así como tipo galería. Ahí está un tipo Picasso. Está como bastante interesante aquí el Taida. Tiene cerveza por 10 yuanes. Y estos son los dueños. Es una, una familia. Bueno vean. Y ven ahí adentro, ahorita les voy a hacer. Hay mesas así medio extrañas también, como tipo galerías ¿Eh? ¿qué tal? y bueno, de hecho esta zona la rentamos eh, hace como dos meses allá afuera, porque está el lago y están las mesas allá frita y te rentan como el barbecue para hacer carne asada y tal Entonces, lo rentamos porque fue el cumpleaños de un amigo. Y pues estuvo bastante bien. Nos dieron ahí los speakers, las bocinas para tener nuestra música afuera. Y estuvo bastante, bastante entretenido. Y no está nada caro tampoco. Y ven aquí es como más de la galería. A veces he visto que aquí hay gente como que tomando clases de algo. Eh, he visto que hay personas como... A veces haciendo clases, incluso como de baile, pero nada que ver con, con tipo tai chi ni nada así como chino, pero más bien como baile latino incluso. Y bueno, así es el Tai Café. ¿Qué tal? Bueno, vámonos. Ya pedimos de comer entonces. acabo de salir de la zona del fraccionamiento contiguo El invierno está bastante bastante vacío eh, de hecho a ver les enseño rápido ahí enfrente de donde vivo está este parque muchas personas que a veces están pues corriendo en esta zona o sea es, es pista normal para correr creo que son como dos kilómetros y medio y ven ahí esas zonas esas como casitas es para hacer tipo barbecue, carne asada y tal. Las rentan, creo la otra vez en verano pasado, preguntamos y creo que estaban como en 100 yuanes o algo así. No me acuerdo muy bien, pero pues valía la pena. O sea, nada más tenías que traer tu propia comida y podías utilizarlas. Oh. <risa> <risa> bueno, pues nada, vámonos. Saludos a todos y hasta la próxima.